Y él ha dicho que lo han beneficiado con 16 millones 981 mil pesos y que del Fondo de Asistencia Solidaria de Empleo FASE a los que le han dado 5 mil pesos han registrado 70 mil trabajadores que no tenían cuentas bancarias y se lo han dado 8 millones. Señor Donald Guerrero Ortiz, ministro de Hacienda, además de lo que ustedes están haciendo en el país, usted se convierte en un mentiroso y se convierte en un mentiroso porque usted decir que se han beneficiado 8 millones. Usted está diciendo yo no soy ingeniero, voy a hacer el cálculo ahora que me corrijan, que de la población que tenemos, el 76 de la población dominicana ha sido beneficiado con ese programa. Entonces parece que ustedes no ponen este programa, debieran escuchar al pueblo, tener de lo, del, del sistema de caliesaje el servicio del CIGI, que existía antes, que ahora le llaman J2 y demás, y que ustedes tienen ahí para el sistema de, de, de, de chivatos y demás. ¿Cómo usted puede decirle al pueblo dominicano que se está muriendo de hambre y que llama todos los días que ustedes han intervenido 8 millones de hogares, el 76% de la población dominicana, de los 11 millones que tenemos, el último censo que se hizo en el 2013 decía que íbamos por 10 millones 700 mil, ya debemos sobrepasar los 11 millones y medio, y usted es capaz de decir, usted no escucha que el último programa que hicimos el viernes, 79 barrios de aquí, y provincias como Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, nos han llamado de todos esos lugares, a Samanaba, Joyuna, eh, nos han llamado de La Vega, de, de Moca, de toda la provincia de España, y todos esos lugares, nos han llamado de esta provincia de Duarte, de los cinco municipios cabecera, y de los 11 distritos, diciendo que en la mayoría no ha llegado la ayuda del gobierno, y usted es capaz de decir, si yo fuese el presidente de la República, lo destituyera, yo tengo aquí un listado. Por si ellos no saben y ya están lloviendo la llamada desde La Peña, de Pontón, Bajo Yuna, Arenoso, La Joya, nos están llamando a nosotros aquí a nivel de San Francisco de Macorís, Jugamba, Figueroa, Mateo, Villaverde, la Cruz de Senovía, el sector Olimpia, Espino, Espínola 1, Espínola 2, Cristo Rey, La Javiera, Los Ibaritos, En Sánchez, Los Prados, Entrada Vital Valle. Eh, la Cañada, La Urbanización, Lora, Duarte, Arriba, En Sánchez, Libertad, Camino Vecinal, En Sánchez, San Martín, el 24 de abril, La Colina, Villarreal, San Mateo, San Vicente, Camino al Medio, Zona Norte, San Francisco de Macorís, Pueblo Nuevo, Espino, La Tercera Etapa, Los Bejucos, Jardines, San Pedro, San Antonio, Santa Lucía, de Villaverde, de Villarriba, Los Cacao, de Santa Lucía, eh, Los Figueroa, Los Bejucos. Santa Ana, San Martín, de la Terrena, Hermana Mirabal, Ojo de Agua, Salcedo, Villarriba, Arenoso, Bajo Yura. ¿qué más le digo? Que no, nos han llamado a nosotros. ¿Cómo usted es capaz de decir que han intervenido 8 millones de hogares dominicanos? Desde la Altagracia, de los Marte, Taína, Los Grullones, Tanzuela, Las Flores, Guasuma, la Bajada, del Surelito, Vita del Valle, La Jaya, Jaya Maimón, Senador, Los Arroyos, San Miguel. San Pedro, San Pablo, Vital Valle, por el canal central de la Guarana Javier, el ingeniero Guzmán, abajo desde de, eh, Manhattan, de la iglesia San Pablo, desde de San Vicente. ¿De dónde diablo más le digo que no han estado llamando? Para decir que usted es un vulgar mentiroso, Ugamba, Máximo Gómez, el ingeniero que me asistente me puedo creo que poner loco en este momento y sigo mencionando más. Y usted es capaz de decir que han intervenido. Y las pruebas se han quedado. Nosotros no vamos a salir del nivel de peligro que tenemos porque el sistema de salud ha colapsado. ¿Cómo Gustavo Montalvo se atreve a decirle a los médicos y a ofenderlos diciendo que no están cumpliendo con su deber si sí, los médicos son ángeles guardianes que tenemos que cuidar? Los médicos del sistema de salud pública han arriesgado su vida. Y a ustedes, empresarios, en vez de estarle donando dinero, mascarilla y cuarto a centro privado, que no sirven para nada porque ningún centro privado recibe un pobre aquí. Y el pobre que va a un centro privado se muere si no tiene cuarto. Y las donaciones que usted hace se lo llevan a los bolsillos de los ejecutivos de ese lugar. Desgraciadamente, ustedes todo ese dinero debieran dárselo al hospital San Vicente de Paul para tenerlo como un hospital de lujo, como un home's como una plaza de la salud, al hospital de seguro que queda ahí al lado del estadio, a los centros de atención primaria de Villarriba, Pimentel, Castillo, de todos los lugares donde hay centros de salud, que son los que lo necesitan. El personal de ahí ha estado trabajando sin guantes, sin mascarilla, sin nada. Por eso se infectó todo el personal de la plana mayor aquí en esta región. Y al entonces al ministro le ha cogido con esto. Y le ha cogido con San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte. Y teniéndolo cerrado con esos guardias en cada salida. Están exponiendo a los guardias que no tienen ninguna protección. Que son otros héroes también. Porque los policías y los guardias son héroes. Que no tienen protección y que están arriesgando su vida por ti y por mí. Ante un pueblo ignorante que sale a la calle a romper el toque de queda. Porque no lo culpo. ¿Ustedes saben por qué no culpa al pueblo? Pues está muriendo de hambre. Y por eso la gente está saliendo en masa en el país entero. Hacer fila para la tarjeta solidaridad. El quédate en casa. Y por eso ustedes ven que los bancos de reserva del país están saturados de gente, que los supermercados están saturados de gente. Y ustedes saben qué va a pasar. Que ese virus va a mutar y la gente va a seguir haciendo lo que yo voy a mostrar un momentito como en Tenares, sacando en ambulancia de noche su muerto. Porque ahora el que se enferma y se muere de eso, lo, lo mandan al paredón de Aguayo, al paredón de cada pueblo. Y la gente no quiere que lo manden para allá por todos los trabajos y reportajes que hemos hecho. Y esas condiciones han cambiado, pero la gente se quedó con eso. Y hay un mal manejo de las pruebas. ¿Cómo es posible que ustedes consigan 10.000, mil, 4.000, mil pruebas y no se hagan pruebas colectivas, de las rápidas al pueblo, a intervenir en el lugar donde ha muerto la gente? ¿Cuántas veces de diablo lo voy a decir? No es posible, y perdóname señor que estoy maldiciendo, que no debo. ¿Cómo es posible que no se hagan pruebas colectivas y que no estemos en eso interviniendo? ¿Qué es lo que hay que esperar? Se ha convertido en un negocio la mascarilla, se han convertido en un negocio los guantes, el sistema de encarecimiento, han desaparecido y han monopolizado y haciendo política con eso. No es posible. ¿Y cómo usted va a decir que ha intervenido 8 millones de dominicanos? Por Dios. Además de estar robando y establecer una mafia que deben caer preso mucha gente ahí. Hay mucho escándalo. Nosotros hemos debido establecer el liderazgo nacional y olvidarse todos estos pendejos políticos de los problemas que tenemos y sentarse el presidente. Vamos a llamar al consejo empresarial, vamos a llamar a los candidatos de todos los partidos y sentarnos para decir vamos a tomar medidas conjuntos. Vamos a olvidarnos de la vaina de las elecciones que ya la propusieron para el 5 de julio. Como yo lo dije, no, no, vamos a volver. porque aquí nos va a haber y se sigue contagiando y muriendo la gente. Y yo vi una campaña de un pendejo diciendo, si yo voy a comprar, yo quiero ir a votar, a votar para que volvamos otra vez a contagiarnos, no vaya, y, a, y a llevarnos el demonio a todos. Entonces, encima de eso, usted ministro, en vez de estar toda la mañana hablando pluma de burro en una rueda de prensa, que estamos hartos de ver eso, dando números como si fuera... Eh, un sangue, una rifa, como si se tratara de un operativo de Semana Santa todas las mañanas en, en la misma Basofia. Y hay un hartago del pueblo que no cree en esa cifra. Tienen que sincerizar porque la gente cree que nos está muriendo y que no está pasando nada aquí. Y por eso está volviendo a salir otra vez. Y más a Francisco de Macorís, abandonado a su suerte, sin autoridades, con un payaso pidiendo la intervención pública de la fuerza pública para para cerrar el mercado en vez de irlo y llevarlo. Como dije, ahí Inés pre de poner, limpiar eso, higienizarlo, poner día de mercado lunes, martes o lunes, miércoles y viernes para que la gente asista ordenado, porque hay un espacio de entrada y grande de salida con un personal preparado por nuestras autoridades. Se han agachado y algunos de la oposición están haciendo algo por el pueblo. Pero todo el mundo sabe que es metido en su campaña que están exceptuando este grupo de gente maravillosa que me está liderando el padre Moncho, que ha generado este joven, Franklin Romero y demás. Pero nosotros no podemos mentirle al pueblo que la gente cree que no está pasando nada y está volviendo a la calle y nos vamos a joder. Yo lo estoy diciendo desde aquí. Hemos aguantado. Entonces, ¿para qué sirvió la cuarentena? Si estamos otra vez saliendo sin protección, la gente como loco otra vez. No es posible, no puede ser eso posible. Entonces, señor del gobierno, presidente, usted tiene que hablar también. El presidente no es Gonzalo. Es el presidente es Danilo Medina. Y es lo que está haciendo celebre, haciendo campaña con eso. Y vamos a estar entonces de 15 días en 15 días, de cuarentena en cuarentena, hasta el 2022. La gente que anda circulando asintomática por ahí. Entonces, ¿sabe qué es lo que han hecho los países desarrollados? Yo le voy a decir lo que han hecho los países desarrollados. Se han hecho pruebas colectivas para ver lo que están asintomáticos. ¿Cómo usted lo determina? O por donde quiera que se muerto gente. En el último boletín que usted dio aquí, que sí, cincuenta y pico de muertos. Eso está lejísimo de ahí. 300 contagiados aquí. Pero en un solo barrio hay 300 contagiados aquí. Eso no se lo creen ni ustedes mismos. Y ya nosotros estamos cansados de esos informes mentirosos. ¿Cómo malo vamos a decir? Están esperando que comience la gente a morirse como pollito. Y después dicen que yo soy alarmista. Y las bocinas del gobierno me llaman a mí. Que yo soy un hombre que está... Oh, llamando, incitando a la, a, la, a la alteración social. No, alteración social va a haber si sí, nuestros hospitales colapsan los pocos públicos porque esos son los que hay que proteger, es el hospital San Vicente de Paul, los hospitales que atienden a la gente enferma aquí ningún centro recibe nada no hay que darle cuarto ni nada de donación a centros privados, ellos tienen su cuarto para atender a su gente y no podemos implosionar no podemos permitir que nos lleve el demonio, ¿Qué es lo que van a esperar, ¿Cómo usted es capaz de decir que han intervenido 8 millones de hogares no puede, si yo fuera un presidente de los canceros te tiene que hablar, presidente y la gente tiene que comenzar a respetar a los militares a los policías que están arriesgando su vida por ustedes a mi querida señora de Jaya, que me dijo ahí del punto de Jaya, me llamó todo el mundo y andaba sin mascarilla, sin mascarilla y sin guante. usted no puede salir en China, donde comenzó el problema en Wuhan, le meten una multa de no sé cuánto, ¿cuál es la moneda de allá? De China, los yuanes, eso. Y lo meten preso. Entonces, aquí eso es un relajo. Y encima le faltan respeto a la autoridad. Y Por eso que aquí lo hijos de Papi Mam, por eso mismo hay un primer teniente del ejército que quería comerse un grupo de guardias, de Papi Mam, que debieron cancelarlo estar preso. Los médicos, como dice el doctor Waldo Ariel Suero, son los más sacrificados y sufridos y están trabajando. Aquí el personal de salud no se ha atrevido a hablar porque lo cancelan y están todos sin protección en esta provincia. Y yo imagino que el país es igual.